Echar atrás, señora, y era parte de mi vida y es mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, y en mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mí su. libre, Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señor Ahora es tarde, señor Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre